Veamos ahora cómo creamos un mapa mental del proyecto. Ya se supone que tenemos realizado el mapa mental con toda la bibliografía y ahora vamos a crear en un nuevo mapa mental el guión del manuscrito. Cada nodo de ese nuevo mapa mental del proyecto pueden ser los apartados de ese artículo trabajo y se pueden crear nodos tanto para los capítulos como para cualquier párrafo. Doquear nos permite arrastrar las referencias, documentos y notas que tengamos en el mapa mental de la bibliografía a este nuevo mapa mental del proyecto. Para ello es cómodo tener dos programas de doquear abiertos, si tenemos un monitor grande mejor, para poder arrastrar esas referencias esos documentos esas notas al nuevo mapa vamos a, a ver eh, cómo lo hacemos este es sería el mapa mental del proyecto el nuevo mapa mental que lo Crearíamos desde, este es nuestro proyecto, desde MyDraft, botón derecho del ratón, añadir, nuevo mapa. Entonces aquí desde el nodo raíz, pues ya nos ponemos a crear, en este caso lo que se ha hecho es crear una serie de nodos, nodos hijos del nodo raíz con los capítulos que va a tener el manuscrito. Podemos poner cualquier cosa, también podemos eh, poner eh, nodos a partir del nodo raíz con, eh, con notas que nosotros queramos, por ejemplo a modo de ejemplo, comentar con Javier esta nota bueno, pues una vez que eh, vamos a, a cerrar la columna de la izquierda y vemos que podríamos estos capítulos también darles formato y ponerle un formato numérico de 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Entonces, en ese caso, señalaría los, los nodos con, con control y en formato le diría que numeración que le demos el formato de numeración del nodo a esos nodos y vemos cómo se han eh, ya numerado ahora vamos a abrir otra instancia de doquear para ver cómo podríamos ir arrastrando al nuevo mapa tanto referencias como notas a, a los distintos nodos del mapa del proyecto. Bueno, pues este es el funcionamiento. Una vez que tengamos organizado, incluso con las frases que vamos a poner en el, en el manuscrito, ya tendríamos mucho trabajo adelantado para poder ponernos a escribir. Esta es la, la manera de trabajar en doquear. Gracias.